Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7 Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7 Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7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 ¿Disfrutan ustedes de su salvación? Lamentablemente existen muchos cristianos que no lo están haciendo, que no disfrutan de su salvación. Y no lo están haciendo por diversos motivos. Por ejemplo, algunos creen que para ser verdaderamente espirituales, deben siempre tener una expresión triste y melancólica. Piensan que traer la cara larga es un sinónimo de espiritualidad. Otros equiparan el ceño fruncido con la espiritualidad. Muchos otros permiten que los problemas de la vida, la insensibilidad de otras personas y la incomprensión personal sean un obstáculo para el gozo de la salvación al punto que olvidan lo que Dios ha hecho en su historia. Por eso, mientras el Señor nos concede vida, quiero animarlos a disfrutar de su salvación siempre tomando como punto de partida lo que dice la palabra de Dios. En los versículos que hemos leído, Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7, encontramos un contexto histórico relativo al pueblo de Israel. Dios promete cuidarlos. Dios promete liberarlos del cautiverio y finalmente reunirlos en su reino. Y aunque es cierto que estos textos bíblicos fueron escritos propiamente y en primera instancia para ellos También es cierto que nosotros podemos extraer sanas enseñanzas para nuestra fe Sobre todo para disfrutar de nuestra salvación Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios Para disfrutar de nuestra fe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 Dios está haciendo una referencia al pasado de Israel. Lo que nosotros requerimos para disfrutar nuestra salvación es precisamente nunca olvidar nuestro pasado. Tenemos un pasado. La mayoría de nosotros, es cierto, preferiría olvidar ese pasado. Hay tantas cosas amargas y feas que no son dignas de presumir, que no quisiéramos que nadie conociera, que deseamos que nunca hubieran pasado. Sin embargo, es ese mismo pasado que deseamos olvidar lo que hace que el presente sea tan maravilloso. En el contexto aquí de Isaías,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 lo interesante es que cuando nosotros consideramos nuestro pasado, compartimos varias cosas semejantes con el pueblo de Israel. Hay experiencias que el pueblo de Israel tuvo que nosotros también hemos tenido. Por ejemplo, dice el versículo 1 que ellos han experimentado la redención. Hubo un precio que pagar hermanos Cuando hablamos de redención Estamos hablando de pagar un precio para rescatar a alguien Cuando alguien es un esclavo se paga un precio para rescatarlo Para redimirlo Cuando empeñamos alguna cosa Se requiere pagar una redención Bueno de la misma manera cuando nosotros estábamos cautivos en el pecado estábamos cautivos sin Dios y sin esperanza en este mundo, era necesario pagar el rescate nuestro. Y así como con Israel, así como este pueblo fue redimido por Dios, así nosotros fuimos rescatados. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 5 que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estábamos inmersos en el pecado, sucios y asquerosos delante de su presencia. Pero por su grande amor, que hizo? Nos lavó, pero no nos lavó con agua. El agua no podía limpiar nuestros pecados. No nos lavó con alguna sustancia líquida, sino solamente con su sangre. Fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Mis hermanos, eso en mi pasado me maravilla mucho. Porque yo sé que estaba muerto en mis pecados, estaba condenado al infierno, iba camino a la condenación precisamente por causa de mi culpa, por causa de mis transgresiones, y no había manera de ser limpiado. Aunque me bañara con agua y me echara toda clase de jabón, y aunque mi cuerpo quedase totalmente purificado de toda inmundicia carnal, Aún así seguía sucio delante de Dios. Aún así mi corazón estaba manchado delante de Dios. Aún así era re irreconocible para Dios. Sin embargo, el elemento indispensable para que mi pecado fuera limpiado, el elemento indispensable para que fuera totalmente purificado delante de Dios, ahora estaba disponible la sangre de Cristo. Fui lavado con sangre. El apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 al 19, dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa era nuestra vida antes de Dios. Antes de conocer el Evangelio, nuestra vida era vana, sin fruto, sin valor. Vana, como si fuéramos basura. Pero dice la Biblia que fuimos rescatados de eso Fuimos redimidos no con cosas corruptibles No se pagó oro o plata Por nuestro rescate Más bien dice la Biblia Que fuimos comprados, que fuimos redimidos Que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces yo me gozo porque en mi pasado, estando muerto en delitos y pecados, se derramó la sangre de Jesucristo para que tuviera un efecto en mi vida, para que tuviera un efecto sobre mi corazón, para que tuviera un efecto sobre mi existencia, que es la redención, la liberación de esa cautividad que me conducía al infierno. En segundo lugar, dice el versículo 1... De Isaías capítulo 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo y Jacob formador tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí. ¿Pero qué más? Dice enseguida, yo te derrimí, te puse nombre. Te puse nombre. El pueblo de Israel no era ahora desconocido por Dios. Cuando uno no conoce a alguien, pues uno no sabe cómo se llama. Uno empieza a conocer a alguien, primero sabiendo quién es. Bueno, ya lo vimos y, de, y cómo se llama, ¿no? Pues se llama fulano de tal. Ah, ahora relacionamos ese nombre con esa imagen. Bueno, dice aquí Isaías que Israel ya no era desconocido por Dios, que fue nombrado por Dios. Al nombrarlo, les hace ver la relación tan íntima que ahora tiene con ellos. Por medio de la cual se logró una regeneración. Regeneración. O, dicho de otra manera, nacer de nuevo. Israel fue regenerado. Nació de nuevo porque fue nombrado por Dios. Y eso, hermanos, no es... Algo extraño en la Biblia, es algo que muchos hombres experimentaron. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Jacob. Jacob era un hombre tramposo, embaucador. Prácticamente toda su vida se la llevó engañando y embaucando. Era muy astuto para engañar. Sin embargo, él recibió un nuevo nombre. Él recibió una regeneración, un cambio de vida. Y entonces, en lugar de ser el embaucador, llegó a ser ahora el príncipe de Dios. Ahora era conocido como Israel. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, un hombre común y corriente, ordinario como cualquier otro. Y además de eso, sin hijos. Sin hijos y ordinario. Esto era terrible en su cultura. No solamente no tenía descendencia, no tenía esperanza de tener hijos, pero cuando se encontró con Dios y Dios lo llamó, el Señor cambió su nombre y ahora se llamará Abraham. Mientras que en ese tiempo era un hombre sin descendencia, la Biblia dice que bajo esta regeneración, él llegó a ser el padre de la fe y de una nación grande que era imposible de contabilizar. Cuando Dios le dio esta promesa, le dijo, mira las estrellas a ver si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Vean la, el glorioso cambio, hermanos. Lo que quiero que vean ustedes es el glorioso cambio. Cómo Jacob de ser un embaucador y siempre vivir entre las sombras, ahora era un hombre que no tenía de qué avergonzarse con un nuevo nombre. Como Abraham después de vivir una vida sin fruto, infructuosa, sin descendencia, sin hijos, ahora dice, mira las estrellas porque de tu descendencia van a venir reyes y muchas, muchas personas. Un cambio glorioso. Bueno, de la misma manera nosotros hemos experimentado una regeneración. Una regeneración. Cuando en el pasado vivíamos sin Cristo, estábamos muertos en pecado. No éramos nadie. No éramos nadie en los lugares celestiales. Éramos ciudadanos del infierno, condenados. Hijos del diablo, perdidos y miserables, malvados y condenados. Gente venenosa y malvada. Eso es lo que éramos, ¿ven? Esa era nuestra vida y por eso se nos conocía. Así se nos podía llamar con toda justicia y con toda exactitud. Nuestra lengua es como la lengua de una víbora venenosa. Así era nuestra vida sin Jesús. Sin embargo, cuando fuimos redimidos, cuando recibimos la regeneración, entonces se nos dio un nuevo nombre. Fuimos llamados santos, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, redimidos, limpios. Cuando pensamos entonces en lo que fuimos y en lo que Jesús hizo con nosotros, eso nos debe motivar a disfrutar de ...de nuestra salvación... ...en tercer lugar... ...dice el versículo 1 de Isaías... ...capítulo... ...43... ...dice el texto... ...ahora así dice Jehová... ...creador tuyo... ...o oh Jacob... ...y formador tuyo oh Israel... ...no temas... ...porque yo te redimí... ...te puse nombre... ...y luego fíjese lo que dice al final... Mío eres tú. Es decir, que Israel experimenta una recepción. Ahora son recibidos. Dios les recuerda a los israelitas que son suyos. Mío eres tú. Ahora son de su propiedad. Y nosotros, mis hermanos, otra vez volvemos al pasado y recordamos de quién éramos, siendo miserables y viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Éramos hijos de ira, perdidos. Pero venimos a Jesús y llegamos a ser suyos. En el momento de nuestra salvación, Jesús tomó posesión de nuestras vidas y ahora le pertenecemos. El apóstol Pablo dijo en Primera a los Corintios en el capítulo 6, en el versículo 20, acerca de esa posesión que somos para Dios. Dijo el apóstol Pablo, primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio. Fuimos recibidos por Dios a misericordia. Mis hermanos, cuando tenemos en cuenta de dónde nos sacó el Señor, eso debería ser suficiente para deleitarnos de nuestra salvación. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Andábamos por este mundo como quien anda en el desierto, sin una gota de agua. resignados a morir pero luego se presentó el Señor y nos compartió del agua de la vida abundante agua de vida para nosotros éramos como condenados a cadena perpetua ¿alguna vez ha visto los rostros de los criminales cuando son condenados a cadena perpetua? y luego todavía les dicen va a ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir porque hay condenados a cadena perpetua hermanos que con el paso de los años tienen la posibilidad de recibir libertad condicional salen en libertad pero bajo ciertas condiciones ya muy viejos ya salen de 60 70 años cuando ya son muy ancianos lo interesante es que algunos salen y pues ya no saben vivir afuera. Han vivido toda su vida en prisión que cuando salen afuera no saben qué hacer. Allá adentro tienen una rutina, un sistema de vida y ahora salen acá afuera y no saben qué hacer y algunos de ellos finalmente se quitan la vida. Pues nosotros éramos como condenados a cadena perpetua sin la posibilidad de tener libertad condicional. He visto los rostros de esos condenados hermanos Y cuando oyen Usted es condenado a cadena perpetua Hasta ahí todo va bien Aunque es dura Es duro el castigo Hay una posibilidad Pero cuando dicen Sin posibilidad Entonces olvídese Usted ya va a morir en prisión Va a salir de ahí pero muerto bueno, nosotros estamos condenados a cadena perpetua sin la posibilidad de ser liberados de ninguna manera. Pero entonces se presentó el Señor y nos dio libertad. ¿Cómo reacciona alguien que ha estado preso bajo cadena perpetua y de pronto le dicen, eres libre? Éramos como paralíticos Postrados siempre Dependiendo de otros Éramos como leprosos despreciables Por la gloria Éramos como ciegos Que no sabíamos ni a dónde dirigirnos Éramos como sordos Que no podíamos escuchar ni siquiera el canto Del ave más horrible Pero entonces se presentó el Señor Y nos sanó de nuestra ceguera Abrió nuestros ojos y ahora podíamos ver toda la belleza de la creación. Éramos como sordos que ahora podíamos escuchar las voces de todas las personas, incluyendo las aves y los niños. Éramos como paralíticos, siempre postrados ahí en cama, de tal manera que no podíamos levantarnos. Éramos como leprosos, siempre aislados, corruptos y miserables, putrefactos por el pecado, pero vino el Señor, nos tocó... Y nos sanó y puso nuestra piel tan limpia como la de un bebé Nos curó de nuestra parálisis Usted recuerdan al cojo allá en la hermosa Tenía 40 años ahí, 40 años ahí postrado Siempre pidiendo limosna de los que venían Dice la Biblia que era traído un cojo Era traído ni siquiera podía llegar arrastrándose a ese lugar Sino que alguien siempre lo tenía que traer Siempre dando molestias Siempre viendo caras Y luego estando ahí postrado para pedir limosna Y entonces un día el Señor lo toca Y dice Hechos capítulo 3 en el versículo 8 Que cuando fue sanado Entró con Pedro y Juan en el templo Andando y saltando y alabando a Dios ¿Por qué ese hombre estaba saltando ahora ¿Por qué estaba brincando y alabando a Dios? ¿Sabe por qué? Porque después de estar 40 años ahí postrado y ver sus piernas miserables e inútiles, ahora estaban firmes y fuertes. Disfrute de su salvación. Como el paralítico disfrutó de su sanidad, como los ciegos disfrutaron de su vista nueva, hermanos, nueva, más buena que la mía y la suya. Como los leprosos disfrutaron de ser limpiados después de dar terror y miedo a toda la gente, de ser apestosos y despreciables para la ciudad, ahora estaban totalmente limpios. Como los muertos que después de estar en la sepultura putrefactos y corruptos se levantaron con órganos como si estuvieran recién salidos del vientre de su madre disfrute de su salvación usted es ese muerto que fue resucitado usted es ese paralítico que fue sanado usted es ese ciego que ahora ve usted es ese sordo que ahora oye Salte, brinque, alabe a Dios, disfrute de su salvación, testifique de ella. Dice en el versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anejarán. cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti esto es muy interesante dice ahí sobre la protección de Dios sobre el cuidado de Dios debemos disfrutar de nuestra salvación porque tenemos un protector, alguien que nos cuida hermanos, Dios le recuerda a Israel que Él los protege en todo momento, e incluso Él les ha provisto para todas sus necesidades, desde el primer día en que los conoció hizo pacto con ellos, él se comprometió a seguir haciéndolo, a seguir cuidándolos, a seguir protegiéndolos, a seguir proveyendo. Cuando pases por las aguas no te va a pasar nada. ¿Y eso es cierto o es mentira? ¿Es pura demagogia de Dios? ¿Es puro rollo? No, hermanos. Cuando ellos se encontraron enfrente del Mar Rojo, mientras venía Faraón atrás con todo su ejército para matarlos, quizás algunos perdieron la esperanza... Quizás algunos pensaron, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos al mar para ahogarnos o nos quedamos aquí para que el faraón nos mate? Pues dice la Biblia que ellos pasaron por el mar como por tierra seca. Dios los protegió. Cuando pasaron el Jordán allá en Deuteronomio capítulo 4, Dios también volvió a protegerlos. Y no solamente como pueblo, no solamente como nación, sino aún de manera individual. Usted recuerda a Sadrach, Mesad y Abednego, cuando estaban ahí frente al horno ardiente y cómo la temperatura de ese horno fue multiplicada, de tal suerte que los hombres que se acercaron para arrojarlos ahí se hicieron daño, pero ellos caminaron entre las llamas sin sufrir ningún daño. Salieron del fuego totalmente íntegros, ni un cabello de su cabeza fue quemado por el fuego. Si caminas entre el fuego, no te quemará. Dios protege. ¿Qué significa eso para nosotros? Dios no ha cambiado, hermanos. Lo que Él hizo por Israel lo puede hacer con nosotros. Y lo hace con nosotros. Lo hace por usted y por mí. Acuérdense que Él no hace acepción de personas. No hay un área de la vida en la que Dios no trabaje para cumplir sus promesas para mí y para usted. Mientras enfrenta las tormentas de la vida, mientras camina por los valles, mientras soporta las noches oscuras, recuerde que Él es el mismo Dios que estuvo con Israel allá en el desierto. Es el mismo Dios que estuvo con Sandrak Mesaya, Benego, ahí en el horno de fuego. Es el mismo Dios que acompañó a Daniel en el foso de los leones. Es el mismo. Él suplirá cada necesidad. Él estará con nosotros. Nos protegerá. ¿Estaremos dentro del pozo de los leones? Sin duda que sí. Sin duda. Eso no puede ser evitado. ¿Estaremos dentro del pozo apestoso y maloliente con esos leones hambrientos? Sin duda que sí. ¿Se acercarán a nosotros para olernos? Sin duda que sí. ¿Estaremos dentro del horno de fuego? Sin duda que sí. ¿Estaremos en prisión? Sin duda que sí. ¿Estaremos postrados en cama? Sin duda que sí. Pero Dios nunca se apartará de nosotros. Nunca. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué puedo confiar en Él? Bueno, en primer lugar, porque Él es capaz. Él es capaz. Yo confío en el Dios capaz. La capacidad de Dios, hermanos, no es una proposición. No es una idea. No es algo abstracto. Es algo concreto e histórico. La capacidad de Dios es un hecho histórico. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 5: Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Mire, nada más hasta dónde iba el poder de Dios. Salieron con las mismas garras de Egipto salieron con los mismos trapos de Egipto y después de 40 años esos trapos seguían tan nuevos como cuando se los pusieron y no eran Levi's usted ahora ve y compra una ropa de, de, de calidad cara y en unos años se la echa zapatos caros y al rato ya andan todos roñosos apestosos malolientes y rotos pero ellos salieron con ese calzado de Egipto y 40 años después, dice aquí la Biblia, que ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Vea, el cuidado de Dios hasta en las cosas que uno ni podía imaginarse. Alimentó a Israel en el desierto, vaya en Éxodo 16. Para ellos había provisión diaria, hermanos, de alimento. Imagínense andar en el desierto en el desierto, ahí no hay nada que cazar, ahí no se puede sembrar, no se puede cosechar. Sin embargo, ellos tuvieron siempre el alimento, hermanos. Si pudiéramos hacer un tanteo del alimento que recibió este pueblo, estamos hablando de alrededor de 240 vagones cargados de maná todos los días. Imagínense lo que eso implica. Alimentar a todo un pueblo en el desierto ¿Cuántos kilos y toneladas de alimentos se requiere? Y Dios le dio el alimento exactamente que sus cuerpos necesitaban Ninguno de ellos estaba desnutrido Ninguno de ellos estaba sufriendo por hambre o estaba obeso Recibieron los nutrientes, las calorías Adecuadas directamente desde la cocina del cielo directamente desde las bodegas celestiales caía ese alimento que ellos tuvieron durante el desierto como aquella viuda en Zarepta usted la recuerda que estaba con el profeta Elías y por tres años y medio Dios alimentó a la viuda y a Elías el profeta tres años y medio Alimentó a los 5000 mil cuando fueron a oír su sermón. Solamente había unos pocos panes y unos pocos peces. Y él alimentó a 5000 mil sin contar mujeres y niños. Imagínense. Y todavía sobró. Todavía sobró. <ríe> todavía sobró comida y todavía sobró. Fíjese, Comieron y sobró. Entonces... Dios es su protector, su cuidador. Yo confío en que Él me protege y me cuida porque es capaz y además porque Él está dispuesto a hacerlo. Él tiene la disposición, hermanos. Dios quiere trabajar sobre nuestras vidas para suplir y cuidarnos, mis hermanos. Lamentablemente a veces no le damos tiempo, no le damos lugar. ¿verdad? no le damos lugar ¿por qué? porque somos humanistas el humanismo nos invade y decimos yo tengo que hacer por mí si no ¿quién lo va a hacer? yo soy el que puedo yo soy el que tengo yo tengo que hacer esto yo tengo que hacer lo otro pero déjeme decirle que es Dios el que provee él provee si lo dejamos trabajar en nuestras vidas Él provee, Él quiere hacerlo Él lo prometió Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios ¿Y qué va a pasar? Algo va a pasar si hacemos eso Algo va a ocurrir cuando el cristiano busca primeramente el reino de Dios y su justicia Algo va a pasar Pero decimos, no, ni loco Ni loco busco primero el reino de Dios y su justicia Ni loco no, no, primero busco el trabajo, lo primero es buscar trabajo, lo primero es buscar comida, lo primero es buscar techo, lo primero es buscar esto y esto. Y después cuando haya alcanzado todo lo que necesito y cuando haya llenado todas mis expectativas y cuando haya sido lo suficientemente feliz y estable, entonces buscaré el reino de Dios. Estamos al revés, así no es la cosa. Si lo quiere hacer, hágalo así, ándele, hágalo. Si le gusta la mala vida Si le gusta amargarse Si le gusta acabar todo reseco Ahí sin agua Todo mareado Con las cosas de la vida Los afanes, las preocupaciones La gastritis, toda la cosa Todas las enfermedades que hay por ahí Que son producto precisamente De la preocupación Y luego busca el reino de Dios Si usted lo quiere hacer hágalo pues Es su vida Si lo quiere hacer así hágalo a ver a dónde llega yo prefiero hacerlo de la manera que Él dijo. Él dijo, buscad el reino de Dios y todas estas cosas, que O serán añadidas. Él dijo así, pero lo queremos hacer al revés. Somos tercos y necios. ¿Por qué no estamos disfrutando de nuestra salvación? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Al revés, siempre hacemos las cosas al revés. Dios dice, no coma y come. Dios dice, no toque y toca. Dios dice, no agarre y agarra. Dios le dice, muévete para allá y se va para el otro lado. ¿Ve? Usted siempre quiere hacer las cosas al revés. Dios le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted dice, no, eso para el último. Primero sustento, abrigo, primero estas cosas, primero me aseguro y después la religión. Primero lo primero, primero la escuela, primero esto, primero lo otro y después la iglesia. Al último la iglesia, al último Dios, al último. Hágalo así entonces y no va a disfrutar de su salvación. Él está dispuesto, Él quiere ayudarnos. Sea cual sea la necesidad, Dios está listo, dispuesto y capaz de hacerse cargo. Dice los versículos 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diría el norte, da acá y al sur, no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 En estos versículos que hemos leído, del 5 al 7, Dios le recuerda a su pueblo que tiene un futuro brillante para ellos. Ahorita quizás están padeciendo y sufriendo ahí cautivos, están bajo la cautividad y están sufriendo, pero Dios les dice que tiene un futuro brillante para ellos. Él promete reunirlos, traerlos desde los confines de la tierra y llevarlos de regreso a la tierra que Dios les había prometido. Ya habían tenido esa tierra, la tierra prometida, ahí hicieron sus casas, ahí crecieron sus hijos, ahí estaban en paz y tranquilos, pero fueron infieles y ahora fueron llevados cautivos, fueron regados por la tierra y Dios les dice, no teman porque los voy a regresar a su hogar. Voy a reunirlos otra vez. Dios promete regresarlos a casa y así fue. Dios cumplió su promesa y nosotros, mis hermanos, vivimos bajo la misma esperanza. Habrá una reunión. Dios ha prometido una reunión. Dice la Biblia en Primera los Corintios, capítulo 15. Primera los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He y aquí os digo un misterio.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 Capítulo 4, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, vea. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es esto! Algún día voy a morir, algún día voy a morir, tal vez en, eh, mañana, pasado, el siguiente año, algún día voy a morir. Pero miren esto, no voy a quedar ahí como un perro en la tierra. Simplemente voy a descansar y estando ahí descansando, dice aquí la Biblia que el Señor va a traer a los que durmieron en él. Si muero hoy, muero en Cristo y muero feliz y muero esperando algo. Porque llegará el día cuando me levante de esa tumba y sea reunido con el Señor. ¿Ven qué bueno es esto? ¿Qué bueno es esto? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, los que se quedan aquí vivos. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron.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 Seremos levantados a las nubes, seremos arrebatados muertos y vivos y así de esa manera estaremos siempre con el Señor. Qué bueno es esto, qué buena noticia, excelente, magnífico. Voy a participar de eso, ¿sabe por qué? Porque soy salvo. Sea que esté vivo voy a participar de eso porque soy salvo. O sea que esté muerto, no me importa que esté muerto. Si alguien llora cuando yo muera llorarán en vano. No hay razón para llorar si muero en Cristo. No hay razón para llorar si he muerto en el Señor. ¿Por qué? Porque me voy a levantar y voy a ser reunido con el Señor y voy a estar con Él para siempre. Que lloren los que mueren sin Cristo. Si alguien llora sin Cristo, si alguien muere sin Cristo hay que llorar por ellos. Ahí sí hay que llorar mucho por ellos. Si alguien muere sin el Señor, pobres de ellos, pobres de ellos porque también se levantarán también se levantarán de la tumba pero dice la Biblia que se levantarán ¿para qué? para la muerte eterna para la condenación, para el juicio ahí sí hay que llorar ahí sí hay que llorar por ellos pero si muere uno en Cristo ¿para qué llora? al contrario hay que hacer fiesta cambia nuestra perspectiva sobre la muerte cuando vemos esto, cuando vemos esta promesa hermanos, si yo muero hoy o mañana qué bueno, porque me voy a reunir con el Señor, ven, ni lo voy a sentir, si ustedes se quedan vivos aquí, pobres de ustedes, ustedes van a seguir lidiando con los narcos, con los crímenes, con, con la tristeza, con las lágrimas, con las enfermedades, mientras que yo voy a estar ahí descansando a gusto en la tumba. Y luego el tiempo se va volando, ¿verdad? Cuando uno está dormido se va el tiempo volando, ¿no? Rápido. Usted se acuesta en la noche, cierra sus ojos y cuando menos piensa suena el despertador y dice, "Usted no puede ser. Acabo de cerrar los ojos." Y cuando uno está dormido, el tiempo se va rápido, ¿ves? Imagínense cuando esté muerto. La Biblia dice que estarán como dormidos, ¿no? Ahí dice, los que durmieron, ¿ven? El tiempo no se sentirá. Yo estoy muerto ahora. Quizás toman tiempo para sepultarme y más se tardan en estar escarpando la tumba y echándome tierra encima. Cuando yo abra los ojos y salga de la tumba y me reúna con el Señor, no sentiré el tiempo. Y eso es una buena noticia, es una razón grande para disfrutar mi salvación. ¿Qué hay que hacer entonces mientras morimos? ¿Qué hay que hacer entonces mientras viene el Señor a reunirnos? Bueno, lo que hay que hacer es estar listos. Hay que estar listos, hay que estar velando, hay que mantenerse puros. Hay que mantenerse activos en la obra Porque no sabemos a qué hora Viene el Señor El día del Señor vendrá Como ladrón en la noche No, el Señor no viene como ladrón Sino el día El día del Señor vendrá como ladrón Ven, nos va a sorprender el día, hermanos Ustedes no lo están esperando hoy, ¿verdad? Ven ¿Eh? Nadie lo está esperando hoy Y si llega hoy Y usted no está listo Si llega hoy usted no está listo Usted no se mantuvo puro Usted no está perseverando en la fe Usted está caído de la gracia Si llega hoy el Señor Triste su calavera Por la eternidad Pero si usted está en Cristo Perseverando en la fe Si llega hoy qué bueno qué día glorioso Se acabó no más llanto, no más clamor ni dolor, no más hambre. Se acabó toda preocupación. Se acabó la renta, se acabó la deuda. Estaba bien endeudado ahí metido con muchas deudas. Viene el Señor y se acabó. Se acabó la presión. Se acabó toda cosa mala, sucia y corrupta que nos esté afligiendo en la tierra. Se acabó. Qué bueno es eso. Si usted no está en Cristo, está caído de la gracia, pues pobre de usted, ahí sí, ahí sí. Que el Señor no venga hoy. Hasta en eso Dios nos cuida, mira, hasta en eso. Dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, sino que, ¿qué cosa? Es paciente con usted para que usted se arrepienta, porque Él no quiere que usted se pierda. Y luego, ¿sabe ¿Qué más? Hay gloria, dice Dios, dice Dios ahí en el versículo 7, que Él creó al hombre para su gloria, Dios creó al hombre para llevarlo con Él, ¿para qué Dios creó al hombre?, ¿para qué?, ¿en qué estaba pensando Dios cuando creó al hombre?, el propósito de Dios en la creación del hombre es para que viva con él. Dios quiere estar con el hombre por la eternidad. Dios quiere compartir su gloria con nosotros. Por eso nos creó, pero también por eso nos redimió. Nos creó limpios y nos desviamos, nos perdimos, nos caímos, cerramos al blanco, pero nos redimió. El plan de la redención es precisamente para estar en la gloria. Nuestro destino es el cielo. Para eso nos creó Dios, para el cielo. Si alguien no quiere, está bien, hay otra opción. Porque Dios no va a obligar a nadie. Yo te creé, yo te hice para el cielo, pero tú no quieres. Muy bien, no te voy a obligar. No, Dios no va a obligar a nadie. Si alguien no quiere estar en la gloria, Dios no lo va a obligar. Hay otra opción ahí. Y ahí está ese camino ancho, ahí está ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Si usted no quiere estar en el cielo, ¿dónde quiere estar, pues? No hay otro sitio más que el infierno. Muy bien. Pero fuimos creados para el cielo. ¿Estamos listos para que esa promesa sea una realidad? Yo espero que sí. Yo estoy listo y usted... Pensemos en lo que hemos aprendido esta mañana. Número uno, Dios nos salvó en el pasado. Mi pasado es un motivo para que en el presente esté feliz, para que disfrute mi salvación. Dios nos salvó en el pasado, Dios nos protege en el presente. En el presente Dios nos protege. Y en tercer lugar, Dios tiene un hermoso plan para nosotros, para el futuro. Entonces no hay que olvidar nada, no hay que olvidar el pasado, porque ahí fui salvado. No hay que distraerse de lo que Dios está haciendo en el presente, porque Dios está trabajando ahora. Y no hay que perder de vista el futuro porque Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Con eso en mente, ¿no cree que tenemos suficiente razón para disfrutar de nuestra salvación? Yo lo hago, a pesar de que pueda encontrar a mi alrededor muchas, pero muchas cosas para vivir de una manera miserable. Ahí a nuestro alrededor hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden hacer miserables, incluso que no nos den motivos para vivir. Sin embargo, cuando consideramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo aquello que aún hará por nosotros, entonces eso hace que me deleite en la salvación. Todo mundo le puede fallar, pero el Señor no. Todo en este mundo se acaba, pero en el Señor siempre hay provisión. Todo mundo lo puede abandonar, pero Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y además tiene una promesa gloriosa. Así que, ¿está usted disfrutando de su salvación? Si no es así, si no está usted disfrutando... De su salvación, entonces usted es digno de lástima. Usted es la persona más miserable que pueda haber sobre la tierra. Imagínese, tener la salvación... Para nada. Eso es ser eso es digno de lástima. ¿Qué más hay? Ya no hay nada más para usted. Así que yo le exhorto a que ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entonces de esa manera usted goce de la salvación que el Señor hizo posible en la cruz del Calvario. Vamos a cantar un himno entonces, puestos de pie los que puedan hacerlo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 en internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com en iglesia de Cristo en Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?